ratificamos que se conmemora el aniversario número 38 del paso a la inmortalidad del cantor del pueblo Ali Primera. A esta hora establecemos un contacto informativo con nuestra reportera Daniela Rodríguez. Ella está en la Plaza Ali Primera y nos informa más. Adelante. Así es, un saludo a todos los que sintonizan a esta hora el canal de todos los venezolanos para conmemorar los 38 años del paso a la inmortalidad del cantor del pueblo Ali Primera. Acá se estuvo realizando la marcha de los claveles rojos. De inmediato vamos a conversar con Santino Primera para que él nos comente más sobre esta iniciativa de los claveles rojos. ¿Cuántos años tienen realizando este tipo de marchas y además ese legado de Ali Primera? Sí, bueno, la marcha de los claveles como tal que se, siempre se conmemora eh, eh, en el marco de la fecha de partida física de Ali de su siembra, eh, hoy ya 38 años, eh, se, ha, se ha realizado siempre en Paraguay. Desde la, hoy por hoy la Casa Museo Ali I, antes la casa de su madre, de mamá abuela, hasta el cementerio de Santinés. Y aquí en Caracas, desde el año 2016, eh se viene realizando eh, la marcha aquí en Caracas, una, una, una parte antes de la marcha de Paraguaná. Le hemos llamado la canta de los claveles, le hemos llamado de distintas formas para, para no chocar con la marcha en Paraguaná, pero al final hemos decidido que simplemente la misma marcha, pero de, de, que comience en Caracas y hay quienes logran llegar hasta Paraguaná. Pues. O sea, no marchando, por supuesto, pero viajan y marchan el domingo. Siempre es un domingo. Si el 16 de febrero lo cae domingo, es el domingo siguiente, entonces este domingo 19 es la marcha de los Clavel en Paraguay, y esto es parte de eso. Pues. Coméntanos entonces sobre ese legado que tiene Ali Primera esa esa huella ¿no? que dejó en el pueblo venezolano, que bueno que 38 años después sigue siendo recordado y sus canciones siguen siendo entonadas en los distintos espacios ¿no? Bueno, en principio a Ali, a través de, de la canción del arte, de la expresión artística eh, ha, siempre plasmó nuestra historia, no el proceso histórico, el proceso social ...un poco lo que uh, estaba sucediendo en Venezuela... ...lo que está sucediendo en, en Latinoamérica... ...lo que está sucediendo en todos los países del mundo... ...él lo fue eh, cantando... ...él lo, lo fue sonorizando... Una, ...un pensamiento, una reflexión social... ...que estaba en la calle... Ali no estaba inventando nada... Ali lo que hacía era transformarla en canción... ¿no? ...y nosotros somos parte de ese movimiento... ...que creemos que la, el, el, el la música... Eh, ...primero es un vehículo poderosísimo para transmitir, para divulgar el pensamiento, eso sí, de este tiempo. No nos gusta, nos incomoda muchísimo, hoy le cantamos a Ali, pero nos incomoda muchísimo no hacer la canción de este tiempo. Tenemos que hacer la canción de este tiempo, tenemos que buscar las distintas expresiones de, de las artes, plasmar desde de su forma eh, lo que crea, lo que reflexione, lo que sienta de, sobre este tiempo en particular, que es, es no solo eh, bien particular, sino muy distinto a lo que alguna vez sucedió. Las posibilidades hoy de hacer una revolución son mucho más eh, y, por ende, el compromiso es mayor, pues. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos a Sandino I, hijo de Ali Primera. Él nos comentaba más sobre esta marcha de los claveles rojos. Y, bueno, de esta manera, el pueblo venezolano conmemora estos 38 años del paso a la inmortalidad del cantor del pueblo Ali I. Y desde acá, desde la plaza Ali I, nosotros retornamos el pase al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante.